En FIARE queremos demostrarte que la banca ética es posible. Además de ofrecer las mismas prestaciones que un banco tradicional, en FIARE invertimos tu dinero en proyectos de protección medioambiental, transformamos tu dinero en herramientas que mejoren la educación y construimos un futuro digno para las personas con riesgo de exclusión social. En FIARE es posible fomentar el acceso a la cultura con tus ahorros y también es posible hacer el camino más fácil a los discapacitados. FIARE. La banca ética es posible.